Hoy os vamos a, a hablar de un tema que nos preguntáis mucho en orientación laboral a PRIXLINE y os estamos ayudando que es para trabajar desde casa. En estos momentos, ¿qué puede uno hacer? ¿Qué trabajos hay para hacer desde casa? Ya no las ventajas de trabajar en casa o en la oficina como hemos hablado en otros vídeos con Susana, sino qué oferta de trabajo hay para hacer desde casa. Uh -huh. Tema de manualidades, montaje de mecheros, de diseño, ¿vale? Sara, que es que es quien se lo ha preparado bien, pues la cedo la palabra mientras doy difusión en redes sociales. Muy bien. Pues sí, mira, yo quería hablar de esto en Prickstime porque creo que tiene, es el trabajar desde casa tiene muchas ventajas. Yo siempre lo he estado pensando en hacer en mi vida y la verdad que veo muchas ventajas, tales como, por ejemplo, que ahorras tiempo en dinero, ahorras tiempo en viaje, o sea, ahorras tiempo, ahorras dinero. Eh, luego también tiene la ventaja de que es más cómodo, quizás desde tu casa, ya que pues, bueno, aparte de que organizas tu propio horario, en muchos trabajos te dejan que organices tu propio horario y puedes eh, hacerte como tu propio pues, buffet de trabajo o espacio de trabajo. Y además de eso, pues puedes eh, comer también los alimentos que tú quieras sin tener la necesidad de tener que ir por ahí afuera a gastar dinero y comer fuera. Sí, que parece una tontería que, sí, el, pero... saben, que el estar todo el día comiendo fuera y eh... desplazándote yendo y volviendo, a lo mejor un día no es nada, pero sí. a lo largo del mes es bastante. Sí, y, es, y, y se nota, se nota. Se nota, ¿no? Tanto con el bolsillo como luego, pues eso, con la salud también, porque yo creo que el comer desde casa a veces, que tú te haces lo que tú quieres de manera saludable y tal, también es muy ventajoso en Prisline como trabajamos todos desde casa pues yo ya casi hace ya casi se me ha olvidado ahora cuando he visto esos atascos yendo a madrid o volviendo todos los días digo madre mía hmm. madre mía y te ahorras de estrés que no veas por y eso claro mismo? de estrés y, exactamente sí. y de tiempo y de energía Sí, mucho mucho mucho ah por cierto que no os lo hemos dicho que podéis preguntarnos en el chat todo lo que se os ocurra uh -huh. vale bueno siempre que os portéis bien ¿eh? que si hay algún hater le bloqueamos sí. <risa> entonces bueno, voy... cuéntanos si, sí, para sí, lo no, los que de... os acabáis de incorporar Sara de Prisline, Luis de Prisline, y estamos hablando de los trabajos que hay para hacer desde casa, si, sí. ¿vale? eh, un trabajo que a mí personalmente me gusta mucho es el trabajo artesanal, Pues eh, con artesanal me refiero a hacer por ejemplo manualidades como jabones, mantas, eh, alfombras, pintar cuadros, no a mí por ejemplo me gusta mucho pintar cuadros y a raíz de eso me informé de que hay, ah mira tengo una pregunta, Franco nos dejó una España grande y libre, una España arriba bueno, bueno, ah ese no... le dejamos, ah, bueno, seguimos, vale. aunque, aunque no es hater no le bloqueamos, bueno. mientras se porte bien pueden comentar aunque sea de Franco Estamos, no, no estamos hablando de franco vale. estamos hablando de los trabajos para hacer desde casa chicos sí, preguntas relacionadas y entonces hay una tienda que a mí por ejemplo me gusta mucho es muy conocida es famosa se llama etsy eh, se escribe se deletrea e t s y y a través de esa tienda online se pueden pues, eh, vender tanto por ejemplo cuadros de punto de curu desde eso hasta eh, colecciones antiguas que tenemos mmm, o trabajos manuales que hayamos hecho nosotros. O sea, digamos que para gente que hace manualidades desde casa, las podéis vender por internet en la página Etsy. Sí. e no La conoce mucha gente. Ah, vale. Uh -huh. Pero para el sí. que no la conozca. Para quien no la conozca, pues esa tienda a mí personalmente, por ejemplo, me gusta mucho y puedes poner hasta tu propia galería también de cuadros o, o de lo que tú quieras. Es como una tienda online, pero que tú pides un permiso y ya está. Eh, luego también, al, si te gusta cocinar, también es buena idea, por ejemplo, pues, hacer comida para catering mm. o e incluso yo tengo una amiga, de, por ejemplo, ella hace tartas para bodas y cada vez que hay un evento, una boda o algo así, ¿no? pues la llaman mucho ah buena idea buena. o sea que hace tartas para bodas y cuando sí. la encargan hacer la, la repostería en casa sí sí y buena ella idea. pues hace un pedazo de tarta pero que además que no, es que no, parecida, cual, cual, ¿no? cualquier persona no lo sabría hacer y la bien. pagarán bien supongo la pagan muy bien y chicos para los que sepa de repostería bien. mira qué idea tiene Sara sí <risa> eh bueno luego también por ejemplo en el tema de los redactores eh, yo no soy una especialista en esto pero sí que sé que por ejemplo en el sector financiero pues se necesitan muchos eh, copywriters también para poder hacer redacciones y en este sector por ejemplo pues también que sepáis que Hay que os trabajar. guste desarrollar textos que, que escribáis tal eso es ideal para hacer desde casa también sí. en Freelance nos podemos ayudar a encontrar todas estas empresas que demandan esos profesionales desde casa mm. y que los pagan bien y otro parecido sería Community Manager, ¿vale? porque el Community Manager es como el intermediario de la marca que representa ¿vale? a través de una red social. Entonces, ese, ese es típico para hacer desde casa. Todavía habrá, todavía habrá alguna empresa ese, casi siempre. Claro, alguna sí. empresa atrasada todavía tendrá el community en horario de oficina en la oficina. No, sí. los community en casa están más a gusto y van están y, mejor y, <risa> gestionando la red social. Sí, no, y que es eso que es que lo, lo, lo único con lo que tienen que trabajar es con su ordenador, porque al fin y al cabo trabajan a través de la red social. Pues mira cómo estamos haciendo tú y yo ahora. Claro, entonces, Sara, aquí estamos. Sí. ¿Eh? sin horarios. Ah, mira, han puesto un comentario ahí. Eh, no, no entendemos sé... el comentario de... en chip. No, en chino no sé en el idioma <risa> no. pero bueno está bien que comentéis ¿eh? podéis escribir y hacer preguntas sí. oye una idea muy buena que se lo hemos dicho a los chicos de instagram que nos podéis seguir Pixline en instagram idea para que no esté trabajando que quiera ponerse a trabajar ya desde casa clases de español por skype no sí. sé que a qué estáis esperando nativo español dando clases a todo el planeta Sí, porque si tu idioma lo sea, ¿no? sabes perfectamente, pues ¿cómo no lo vas a poder Hay enseñar? mucha gente que está deseando aprender español por internet. Vamos, podéis llegar a cobrar la hora hasta 20 euros la hora. Yo iba ¿vale? a decir también con referente a esto que, por ejemplo, igual conozco una chica que ella en este caso sabe dos si idiomas, es bilingüe, y viene muy bien porque hay incluso páginas oficiales en las que si eres bilingüe te contratan y puedes dar clases online directamente de a través de esa, de esa efectivamente página, es bueno las pagan por hombre, si, eres, ponen... si eres bilingüe muy bien pero no es necesario ser bilingüe lo importante es saber bien el español un nativo mm. dando español claro hombre si vas a dárselo a ingleses con... si eres bilingüe genial pero casi mejor con que sepas un poquito de inglés porque la clase tiene que ser sí. en español mm. mira empezáis a 7 euros la hora 8 euros y luego cuando tengáis la agenda completa la podéis subir hasta 20 euros mm. Eh, no ya no tenéis... que es verdad chicos, claro hombre Sara es que de verdad hoy con la tecnología que hay un skype y siendo nativo hará clases de español total ya sí. está ya está ya os diremos en en plataforma. Oiga, además, más... esta idea les ha gustado mucho a nuestros seguidores de, de, instagram, de instagram efectivamente Luego también eh, el diseño gráfico, ¿vale? Eh, ahí yo quería hablar también porque yo estudié, por ejemplo, diseño gráfico y sé que con referente a esto es muy difícil, por ejemplo, encontrar trabajo en empresas, ya que aparte de diseño gráfico te suelen pedir también diseño web, idiomas y otras cosas más. Bueno, Entonces, eso tú lo, Sara lo sabe bien, no sé si lo sabéis amigos de la audiencia, es que Sara es diseñadora gráfica. Sí. Yo ah, en mi caso realidad. lo he hecho más desde casa que otra cosa porque es de la única manera que he podido trabajar directamente con solo diseño gráfico. Como no tengo diseño web, pues eh, idioma sí, pero diseño web no, pues entonces lo he hecho así y a mí personalmente me ha gustado más. Entonces eh, se paga bastante bien también y luego además lo bueno que tiene es que tú pues, te puedes hacer tu propia cartera de clientes, puedes contactar con las empresas o puedes contactar personas que tienen empresas. Y así, y cada vez que, y, y que trabajas a tu ritmo, sí, supongo, ¿no? más sí, o menos, exacto, te marcas tú los... a tu ritmo. No tienes al típico jefe detrás, a lo mejor diciéndote que es lo como lo, lo tienes que hacer, así o así, sino que tú lo haces y ya después, si les gusta bien y si no puedes, también te dirán que no. Pero al fin y al cabo, tienes un poco más de libre interpretación en este aspecto y me gusta mucho por eso también el diseño gráfico desde casa. Hay muchas páginas que ya os diremos en Prince Line, mmm, donde os podéis dar de alta como freelance ofreciéndoos como diseñadores como community managers mm. vale como profesores también profesores para academias online ¿Eh? hay muchas opciones uh -huh. luego también los youtubers pues aquí está el ejemplo ¿no? que somos, estamos haciendo también <risa> algún vídeo en youtube y cómo ganan dinero los youtubers y, pues a través de las visitas ah, de, de todos los verdad, es que viendo. si la gente coge fama y tal pues que sepáis que a través de las Bien, visitas ¿no? sí. Y eso, pues se, se gana dinero. Vale. Pero hay que saber hacerlo también muy bien. Sí, es que es un trabajo, ¿eh? lo sí, de ser es youtuber, pero al que le guste el audiovisual, vamos, no sé qué esperáis, sobre todo si tenéis un tema que controláis. Por ejemplo, el que sepa de fotografía, lanzaros a hacer vídeos de fotografía, o el que le. Cada tema, en claro. lo que sepáis hacer bien, mostrarlo de verdad intentar ¿Eh? sí, llevar vuestro terreno claro y, casa. Y, y ya para mostrarlo a la gente que os van a venir los clientes claro. alguna cosilla más Sara eh, sí yo quería decir lo de bueno ser teleoperador también que sepáis que en line por ejemplo también hay teleoperadores trabajando y eso sí, hombre aquí hay es que teleoperadores un en teleoperador, en teleoperador como mejor trabajas desde casa sí. eso de ir todos los días a un sitio a un call center a, a volver total tiene tu plataforma de trabajo en también, line no desde operador. el año 2005 es que no quiero hablar mucho de line pero mm. es que ha surgido desde el 2005 todos en casa y de maravilla, ¿eh? mm. Ahora la empresa tiene que responder mucho, o sea, dar confianza a esos teleoperadores. Uh -huh. La damos. Pero es y, lo y suyo. en el mundo de la estética, pues que si por ejemplo hay una maquilladora, pues porque no puede maquillar a lo mejor una novia en su propia casa? Perfectamente. Eh, o puede dar o sea, puede ser peluquera, esteticien. Hombre, puede, yo, depilar... Sara, yo he, conocido, yo he conocido peluquera, una peluquera que había montado el negocio. Le habían cerrado la peluquería con el tema este que hicieron de la subida del IVA se y no se llevó a las clientes a su casa. Y eso, ah, está. Claro, la mujer sabía, ¿sabe? Pues oye, no sí. sé. Pero lo de maquillaje también me parece muy buena idea. Sí, no, yo, es que, por ejemplo, a mí... Sí, en... sí, sí. Eso, vamos, lo sí. veo además más sencillo, porque ya andar cortando el pelo es más... Complicado. A mí me han maquillado también así. Yo he sí. ido a la casa de la maquilladora, o sea, que, que sepáis que sí. también lo podéis hacer. Y también, bueno, si eres fotógrafo, pues puedes igual retocar fotografías, puedes mandárselas a las empresas. Si eres diseñador web, también sería bueno que supieses eh, JavaScript, eh, PHP, HTML. Eh, Dreamweaver, Sí, etc. cualquier programador sí. ideal para trabajar desde WordPress casa. también. hay no. muchos sitios que también os vamos a decir en futuros vídeos donde os podéis dar de alta pues el que sepa de wordpress por ejemplo como dice Sara ahí hay, hay, no me viene a la cabeza pero en el próximo vídeo os lo digo hay un, un site de Joan Boluda que ahí te das de alta como de desarrollador de wordpress y cualquiera que quiera un desarrollo en wordpress te va a contactar uh -huh. te va a ofrecer un precio, llegáis a un acuerdo y ya lo estás haciendo y yo lo aplicaría a cualquier tipo de programador. Qué guay. Más cosas. ¿eh? O sea, sí, ganan claro, dinero, claro. ¿verdad? Eso ya llegas a un acuerdo <risa> y según lo que sea el tema. Luego también hay gente que hace más o menos algo parecido. Hace desarrolla aplicaciones de móvil. También y se gana mucho dinero. Si tú eres, si tú patentas una idea con esto, también que sepáis que a través de esa idea podéis ganar bastante dinero. Y luego también arreglos de ropa. Pues por si hay alguien que. Claro, que no todos un... los que nos estéis viendo seréis tecnólogos, efectivamente. Sí. De tema de costura, ¿no? Por ejemplo. Claro, yo, yo que sé, que no hace falta que tengas una tienda para hacer un arreglo de ropa, perfectamente desde, claro. desde tu casa con tu máquina de coser. Perfectamente. Además, en esto lo... lo importante es el boca a boca, sí. muchas veces. También igual que masajista, que también quería hablar de ello. Porque si eres masajista. Eh, igual el boca a boca es súper importante yo he ido por ejemplo a darme un masaje a casa de un masajista y también o sea me ha cobrado menos solamente porque es en su casa eso sí pero él me fijé muy bien de él porque también tenía muy buena reputación y, y daba muy bien los masajes y todo y genial o sea que también es todo un poco como tú te lo te lo replantes y el tema de mm. que decías antes en Instagram del tema de cuidado de mascotas ahí es hay a ¿A que le gusten <risa> los animales Sí. O, o, o. Bueno, diles lo de cuidado de mascotas porque ese está muy bien, ese muy sencillo. a Ese también. no hay que tener conocimiento de programación. en ese a lo mejor. Al que le gusten no, los animales. No te puedes dedicar a lo mejor solamente a eso, pero sí que es verdad que como extra de trabajo está genial, porque bueno, tengo un caso igual de unos amigos que ellos cuidan su, bueno, su perro, pero aparte de su perro, pues eh, ya se han cogido una fama muy buena. A través de muchas redes sociales y mucha gente les lleva... Tienen una página a... una página en Instagram mostrando sus, mm, sus trabajos, digamos. Su mm. Y genera mucha confianza y la gente que tiene una mascota pues se lo llevan a ellos porque saben que, que lo van a cuidar bien. Sí, y también... Y, y, y yo diría ya el de peluquería canina. Sí, en la vendemos mucho ese curso porque luego la gente se monta el negocio rápido de peluquería canina. Simplemente que te gusten los animales. Pues. pues nada, Sara, ¿tienes algún temilla más? Yo creo que, que todo por si, ahora. Si se queda algo en el tintero y si no, nos despedimos hasta la próxima emisión. Muy bien. Así <risas> ya terminamos, ¿no? Vale. Pues nada, chicos, de seguidores de PrisLine, saludo a los que nos veis en YouTube. Por favor, los que estáis en YouTube, eh, suscribiros ahora mismo y así os avisará YouTube cuando hagamos nuevos directos, ¿vale? Y podéis preguntar en tiempo real. Y saludos a los de Twitter también y a los que nos oigáis en los podcasts de PRIXLINE también un saludo. Por cierto, cualquiera que quiera sugerir temas para las emisiones a PRIXLINE o cualquier cosa que nos queráis comunicar en PRIXLINE.com contacto podéis escribirnos ahí en el formulario. Vale chicos, pues un saludo a todos. Saludo. Hasta la próxima emisión. Chao. chao, chao. chao, chao.